Hola, ¿qué tal? Saludo cordial y bienvenidos a la información aquí en Noticias de Última Hora y Noticias Internacionales Mundo las noticias del del día el presidente de Ucrania afirma que la contraofensiva se está organizando la contraofensiva está en camino estamos preparados y llegará esperemos que nos ayude a ganar territorio así habló Putin de la primera planta de energía nuclear en Turquía quisiera señalar que el certificado correspondiente será entregado a nuestros colegas rusos dentro de unos minutos con ello la primera central neutral nuclear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 Obtiene el estatuto oficial de instalación nuclear y la bandera del átomo pacífico se izará sobre acuyo. En las últimas horas, Alexander Vučić, que es el presidente de Serbia, fue hospitalizado y hubo revuelo en redes, incluso se habló de un posible envenenamiento, pero ya hubo respuesta desde presidencia aquí en Serbia, aclarando estos rumores. El tanque ruso T 14 Armata tendría nuevas modificaciones adaptado con nuevas armas que lo harían invisible a los radares enemigos, dice Publicación Occidental Muchísima atención porque el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en las últimas horas se vio obligado a salir en público a debatir un poco lo que es digamos, el bulo de que Rusia está detrás de la compra del avión presidencial de que estaban detrás los rusos y que Estados Unidos iba a poner el grito en el cielo y que ya íbamos a ver lo que nos esperaba. Revuelo en redes por avistamiento en un tren en Ohio, Estados Unidos, en donde pues avistaron a un S300, el sistema ruso Pantsir y un Thor ruso para una fábrica armamentística. Les tengo detalles de estas imágenes y qué hay detrás de todo esto. Nuevos de la Federación a diferentes puntos de Ucrania, incluida Kiev, en la capital. Rusia introduce la cadena perpetua por alta traición. El ministro de la Defensa de Ucrania ha dicho que se está quedando sin municiones para el sistema de defensa aéreo soviético en un diario occidental. El ministro de la Defensa de Rusia, en una reunión con sus homólogos en Shanghái, ha dicho que desde el norte se promueve con sus aliados una confrontación de la alianza contra China.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 Confrontación militar con estados no deseados, principalmente con Rusia y China. Y hay nuevo informe sobre la última jornada de la operación militar rusa en Ucrania. Esto y mucho más, les tenemos esta información aquí en Noticias de Última Hora y en Noticias Internacionales Mundo. Muchas gracias por su audiencia y aquí está el contexto de las noticias. Estos son los acontecimientos del día. Muchísima atención porque el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en las últimas horas se vio obligado a salir en público a debatir un poco lo que es, digamos, el bulo de que Rusia esté detrás de la compra del avión presidencial. ¿Qué es lo que ha dicho en las últimas horas AMLO? Desmintió este viernes las versiones de que Rusia esté detrás de la compra del avión presidencial después de que el periódico mexicano Reforma hubiera afirmado este extremo hace unos días en un artículo. Cito las palabras. Los de Reforma, que son manipuladores por excelencia, ya estaban sacando una nota diciendo que estaban detrás de los rusos y de que el norte iba a poner el grito en el cielo y que ya íbamos a ver lo que nos esperaba. De que estaban detrás de los rusos y que Estados Unidos iba a poner el grito en el cielo y que ya íbamos a ver lo que nos esperaba. No cabe duda de que este periódico, no sé si de manera oficial, pero de manera oficiosa es pro esta Defiende y apoya a las agencias del gobierno del norte, declaró el presidente en la rueda de prensa matutina. No cabe duda de que ese periódico, no sé si de manera oficial, pero de manera oficiosa, es eh, pro estadounidense. López Obrador consideró además que el diario es vocero presidencial de los conservadores y el panfleto del conservadurismo. Defiende y apoya a las agencias del gobierno de Estados Unidos, aparte de ser el vocero principal. De los conservadores. ¿Puede haber algo más turbio que los corruptos que impulsan a reforma? Cuestionó. El mandatario recordó cuando en campaña el vocero del bloque conservador, Javier Lozano, dijo que le estaban financiando a los rusos. El pan fleto del conservadorismo. Miren la nota del reforma. ¿Puede haber algo más turbio que los corruptos? que impulsan a reforma. Ya no era Andrés Manuel, sino Andrés Manuelovich, bromeó. En el polémico texto que lleva como título Venden a País Turbio el avión presidencial, se apunta a que las autoridades de... Unidos sospechan que Tayikistán, país al que México le vendió el avión presidencial, podría servir de puente para hacerlo llegar a Rusia distintos productos, entre ellos, componentes aeroespaciales que fueron prohibidos a Moscú tras su invasión a Ucrania. Tras la publicación del artículo, la embajada en Moscú, en México, publicó un irónico mensaje. Realmente no entendemos cómo la compra del avión presidencial está relacionada con el hecho de que ahora los productos prohibidos llegarán a Rusia gracias a reforma. Ahora podemos suponer que componentes volarán a Rusia. El tuit iba acompañado de un fotomontaje en el que se muestra el interior de un avión junto a un carrito de skits, aguacates y tequila, entre otros elementos. López Obrador, este 21 de abril, celebró la venta del lujoso avión presidencial que utilizó su antecesor Enrique Peña Nieto y que el gobierno de Tayikistán compró por 1.658 millones de pesos, es decir, unos 92 millones de dólares. Mucho se ha especulado sobre la salud del presidente de Serbia, Alexander Bucic, en las últimas horas y la noticia de que por motivos desconocidos fue ingresado a una zona hospitalaria. Como había mucha información al respecto, decidimos esperar para confirmar bien los datos. Pero en algunos portales se aventuraron a informar que se trataba de un posible envenenamiento, versión que fue corroborada por la misma presidencia que hace poco se pronunció sobre esta versión que luego de la hospitalización del mandatario que no confirmó los motivos que lo llevaron a consultar bueno, a los médicos ha dicho que eh, Alexander Buxit ha dicho que se siente bien y niega rotundamente que se cancele la gira que se tiene prevista por todo el país lo dijo en una entrevista de un programa de televisión matutino en TV Pink y ha enfatizado que todo lo que se está informando no corresponde a información oficial y obedece solo a especulaciones de la oposición. Bueno, y presten en muchísima atención a esta nota que está emitiendo el diario TAS y tiene que ver con un comunicado que ha sacado, bueno, la cartera de la defensa de Bielorrusia, en donde están hablando o analizando más bien qué pasaría con un choque allí en Ucrania, en donde... Bueno, prácticamente está resucitando un escenario de guerra entre potencias nucleares, es lo que están diciendo allí desde la cartera castrense en Bielorrusia. ¿Quién lo está diciendo? Víctor Krenin está diciendo que allí en el campo de batalla está marcando la fase candente de una confrontación civilizatoria global entre occidente y oriente que en la última instancia fue causada por el deseo del norte de preservar su menguante dominio mundial pero vamos a entrarnos un poquitico más a la noticia el conflicto en ucrania según este artículo, está sirviendo para revitalizar los escenarios más peligrosos de choque directo entre potencias nucleares, lo que podría traer consecuencias devastadoras, dijo este viernes el ministro de la Defensa de Bielorrusia, Víctor Krenin. Voy a citar... Un eh, parágrafo de lo que ha dicho el funcionario de Bielorrusia ha desencadenado lo que está pasando, una transformación del sistema de relaciones internacionales y la arquitectura de seguridad que surgió después de la Segunda Guerra Mundial y estaría reviviendo los escenarios más peligrosos que involucran un choque directo entre potencias nucleares, lo que estaría plagado de amenazas potencialmente con consecuencias devastadoras, dijo Krenin en una reunión en Nueva Delhi de los ministros de defensa de los Estados miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái, donde también estuvo Sergei Chouigou y también habló en esta línea. Según el jefe de prensa de Bielorrusia, el en Ucrania, marca la fase de una confrontación global entre Occidente y Oriente que en última instancia fue causada, indigan al norte de preservar o de, bueno imponer el dominio mundial. La competencia está en marcha por el derecho a determinar los principios básicos del orden mundial las crecientes tensiones entre las principales potencias estarían reduciendo el papel de las instituciones y las agencias supranacionales y erosionando gradualmente el actual sistema del derecho internacional los clubes de discusión y los diplomáticos de alto nivel estarían perdiendo su papel como plataformas de negociación y estarían siendo reemplazadas por nuevas formas de cooperación entre países basadas en intereses comunes y la voluntad de promoverlos a través de los esfuerzos conjuntos, afirmó el funcionario. La falta de acuerdo entre las principales potencias mundiales, que tienen puntos de vista diferentes diametralmente opuestos sobre el orden mundial, solo servirían para realzar el papel de de la fuerza militar como herramienta para implementar los intereses nacionales de varios países. Mientras tanto, el umbral para la toma de decisiones sobre el uso de la fuerza militar se hunde cada vez más bajo, concluyó el ministro de la Defensa de Bielorrusia.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 Esta madrugada contra un bloque de pisos de nueve plantas en la ciudad de Oman, en la provincia de Cherskasi, situada lejos del frente en la parte central de Ucrania. Rusia lanzó también en la madrugada del viernes un ataque masivo con misiles con drones contra ciudades ucranianas como Kiev, Oman y Dnipro. Según el ejército ucraniano, aviones que sobrevolaban el mar Caspio lanzaron más de 20 misiles contra diversas partes de Ucrania. Se trataría del mayor ataque ruso en meses contra ciudades ucranianas que no están situadas en el frente de sus inmediaciones. El presidente Zelensky pidió a la comunidad internacional que respondan a este nuevo bombardeo contra civiles. Su jefe de gabinete, Andriy Yermak hizo el llamamiento para que se sancione a los países que ayudan a Rusia a sortear el embargo de los chips y los componentes electrónicos que permiten a Moscú fabricar misiles como los utilizados hoy contra las ciudades ucranianas. Esta información es de avia.pro y tiene que ver con uno de los ataques que realizó el ejército ruso pero que están corroborando la información que están emitiendo desde Kiev, dice el diario Slav. Que un misil Patriot de la defensa aérea ucraniana, al tratar de interceptar un misil ruso, impactó en un edificio residencial en Uman, provincia de Cherskasi. Es la información que está siendo manejada a esta hora que estamos grabando el video por Diarios Lavos. Se trataría de un misil estadounidense que demolió la mitad de un edificio residencial en Oman mientras intentaba interceptar un misil ruso. Según los editores del diario, datos preliminares dan cuenta que el curso de un intento de interceptar un misil de crucero según fuentes ucranianas se habla de un misil de crucero calibre. El sistema del norte perdió su objetivo mientras intentaba autodestruirse y aterrizó en un apartamento residencial. Según los datos 11 personas perdieron la vida en el lugar del impacto y otras más sufrieron heridas y fueron trasladadas a diferentes centros hospitalarios. Hasta la fecha es el primer uso de los sistemas American Patriot en Ucrania sobre este misil estadounidense que golpea el edificio residencial se confirma indirectamente porque el hecho es de que los periodistas que pueden detectar los fragmentos de cohetes no pueden ingresar al lugar donde fue lo sucedido, así como los mensajes en redes sociales y los mensajes instantáneos. Repito, esta información no la han divulgado a medios occidentales, pero lo cierto es que en Kiev le culpan a los rusos por lo sucedido, pero los expertos han en línea sobre la circunstancia clave que precisamente puede ser la falta de formación profesional entre los militares de la SAFU para trabajar los sistemas de defensa aérea estadounidense que pudo influir en el tema de la falta de maniobrabilidad para detectar los misiles rusos y esto pudo haber causado eh, los hechos que ustedes conocen ya por los diferentes medios poderosas explosiones acudieron a kiev anoche las explosiones sonaron en kiev la línea eléctrica local en el distrito de Obolonsky resultó dañada según el jefe de la administración militar de la ciudad de como resultado de las explosiones causadas por los ataques con cohetes. La línea eléctrica local en el distrito de Obolonsky en Kiev resultó con afectaciones. Por el momento no hay información sobre personas que hubieran perdido la vida y el tema del el balance de lo que fue la destrucción. De otro lado, se conocen los bombardeos que han realizado las AFUS a Donets? Allí, según las autoridades prorrusas, al menos siete personas perdieron la vida. Por el impacto de un misil contra un autobús que llevaba pasajeros. Se dice que otro de los misiles cayó al centro de traumatología republicano, según se ha conocido por parte del Ministerio de la Defensa de Rusia, en las últimas horas. Sobre respuesta a estos ataques en el Dones contra la SAFU. Me remito a decir lo que está publicando el Ministerio de la Defensa de Rusia. Ha dicho la cartera de la defensa que unidades de las fuerzas ucranianas y mercenarios extranjeros fueron eliminados en la parte occidental de Artemov, así como también se habla de la eliminación del cuartel general de defensa conjunto ucraniano, así como también se habla de la destrucción de almacén de municiones en la provincia de Jarkov. En las últimas horas y esto ha sido bastante criticado. Rusia ha introducido la pena de cadena perpetua por alta traición. Según la información que está manejando el diario El la RT, dice que se aumenta la responsabilidad por terrorismo. El presidente ruso Vladimir Putin ha firmado este viernes una ley que introduce la pena de cadena perpetua por alta traición. Asimismo, se aumenta la responsabilidad por terrorismo. La pena máxima por este delito se eleva de 15 a 20 años por prisión, mientras por un acto de internacional la pena será de 12 años a cadena perpetua antes era de máximo 10 años la ley también incrementa de 5 a 7 años de prisión la pena mínima por reclutamiento en delitos de además la pena mínima en caso de complicidad será de 12 años antes era de máximo 10 años entre otras cosas se endurecen las penas por participación en grupos terroristas y los culpables podrían enfrentar de 10 a 15 años de prisión anteriormente este delito se castigaba con 5 a 10 años además se eleva de 15 a 20 años el castigo por diversión es decir los actos dirigidos a dañar las infraestructuras de transporte y los servicios públicos vitales así como atentar contra personas el el fin de socavar la seguridad económica y la capacidad de defensa del país. Bueno, y nos llama la atención esta información que, bueno, tiene mucho interés, sobre todo para la gente de Venezuela. Lo está dando a conocer el, el diario Sputnik, en donde están titulando que Estados Unidos podría tener concesiones con Venezuela para aliviar las sanciones contra el petróleo, que sería, pues, algo que aliviaría un poco lo que. Allí se vive en el tema de la economía con las sanciones. Dice la información que Estados Unidos estaría dispuesto a tener concesiones con Venezuela estaría desde lo tienen planeado más aún faltaría eh, más información al respecto pero están hablando que el norte eh, piensa tener estas concesiones con Venezuela para aliviar las sanciones al sector petrolero del país indicó este 28 de abril a Sputnik una fuente cercana de las conversaciones de alto nivel sobre el tema mantenidas esta semana en Colombia según la fuente y este artículo están diciendo que la delegación del norte de alto nivel en Bogotá sugiere que Estados Unidos estaría preparado para hacer concesiones, pero si el presidente Nicolás Maduro no cede, no ven cómo se romperá el punto muerto, dijo la fuente. Una delegación de Estados Unidos encabezada por el asesor de seguridad. La nacional John Feiner este 25 de abril estuvo en Colombia en la Conferencia Internacional sobre Venezuela donde discutieron acciones que debe tomar Caracas antes de que Washington considere aliviar las sanciones. La conferencia tenía como objetivo promover la reanudación de las negociaciones entre el gobierno de Maduro y la oposición venezolana. Dice, según la fuente, el nuevo liderazgo de la oposición venezolana aún no tiene posición coordinada sobre las sanciones y bueno, dice acá que no parece estar presionado oficialmente a la administración Biden sobre este asunto. Sin embargo, el ex enviado de la oposición venezolana, Carlos Vecchio, y otros voceros ya no juegan un papel oficial, lo cual abre la puerta a un nuevo acercamiento. Recordemos que en diciembre la Asamblea Nacional, opositora que sesiona paralelamente a la Constitucional en Venezuela, votó a favor para derrocar al autoproclamado presidente encargado el diputado Juan Guaidó, quien fue reemplazado por Dinora Figuera. Un alto funcionario del norte, según informes de prensa, dijo que Biden y el presidente colombiano Petro discutirían el tema del alivio a las sanciones a Venezuela durante la reunión en la Casa Blanca la semana pasada. Por tanto Washington levantó parcialmente las sanciones que impuso a Venezuela en 2019 luego de que siete ciudadanos del norte fueran liberados de prisión en esta nación sudamericana y del reinicio en México entre el gobierno de Maduro y la oposición a través de los diálogos. Dichas pláticas condujeron a un acuerdo para abordar la crisis humanitaria del país y coincidieron en proseguir con las conversaciones centradas en las elecciones del 2024. La excepción dice el artículo de las sanciones del norte permitiría a la corporación Chevron reanudar la producción de petróleo en Venezuela durante seis meses a través de su socio, la petrolera estatal PDVSA. Sin embargo, la licencia no permitiría que Chevron amplíe las operaciones ni la realización de nuevas inversiones estadounidenses en el sector petrolero de Venezuela. Por lo tanto, el norte también extendió recientemente por tres meses la licencia que protege la refinería del petróleo de propiedad venezolana Citgo Petroleum de los acreedores que intentan apoderarse de sus activos debido a las deudas pendientes. Para el gobierno del norte, la Asamblea Nacional de la oposición venezolana es la entidad que controla la refinería con sede en houston vamos a estar muy atentos de esta noticia porque sabemos que hay mucha gente que también nos sigue en venezuela y es importante seguirle el paso a toda esta información por lo pronto la información que tenemos a esta hora aquí en Noticias Internacionales Mundo y Noticias de Última Hora, muchísimas gracias a todos ustedes por su audiencia, los invitamos a que nos dejen su comentario, a que active la campanita roja de notificaciones, se suscriba al canal y muchísimas gracias a ustedes por su tiempo con nuestro trabajo periodístico. Un abrazo, Dios los bendiga, nos escuchamos en el próximo video.